El, vamos a ver lo que dice el administrador del mercado municipal. Vamos a ver el próximo post, señor director. El administrador del mercado dice que los responsables de las muertes de esas ocho... No, no, ese mismo que usted tenía, sí, señor director. Los responsables de las muertes recientes por alcohol adulterado son los almacenes de provisiones. Atención. Los almacenes de provisiones, porque tienen una gran cantidad de ron en, almac en los almacenes ahí que los distribuyen a través de esas cafeterías, porque el, el viernes vimos que el Ministerio de Salud Pública cerró un par de cafeterías de esos, de esos tuburios que hay ahí en el mercado, pero... Nunca fueron a ningún almacén. Ahí no se habló de ningún almacén. El, el administrador del mercado dice que los responsables de las muertes son los almacenes de provisiones, algunos almacenes, porque hay que decirlo, ahí hay mucha gente seria. Es más, el comercio de San Francisco de Macorís es uno de los comercios más serios que hay en el país. Pero siempre hay un par de ovejas y ahí están. Y las autoridades lo saben y no le ponen coto a esto. Entonces son cómplices. Vamos a escuchar lo que dice el administrador del mercado. Alberto Abreu. ¿Qué, qué cargo desempeña? desempeño? Super, soy supervisor del ayuntamiento ¿En el mercado municipal? a un supervisor eh, ¿Cuál es la situación que se está dando con el alcohado adulterado en el mercado? El Mira, la, la situación de la cola adulterado en el mercado Eso viene de hace tiempo Una semana antes de yo salir Como administrador del mercado Tenía un plan para meter toda esa gente que viene de Meter los presos. Lo que pasa es que ha habido descuido de coba Y fundamentalmente salud pública Porque ellos saben que eso está pasando hace tiempo ahí Ahí el problema no son los pequeños distribuidores de ese alcohol, sino los dueños de, de esos almacenes, que son los que tienen el, el alcohol ahí acumulado en grandes cantidades, fundamentalmente en Barrica. Entonces esos almacenes del mercado se la venden a los pequeños distribuidores allá adentro. Y no hay manera de que alguien tome cartel en el asunto. Empec específicamente cuál es el almacén? Ay, no, no, no quiero ser específico, tuve para no herir susceptibilidades, pero ese es Vo Populi. De que hay más de cinco almacenes que, que tienen el alcohol acumulado ahí, fundamentalmente en Barrica. Yo le hago un llamado a Salud Pública de Coba para que intervenga, porque no es posible que en un chile terrestre mercado hayan dicho que hay alrededor de ocho muertos y como 15 internos, porque se esté vendiendo robo adulterado y, y nadie toma carta en el asunto. Okay, Miren, ayer. 16 de agosto que conmemorábamos la gesta heroica de devolvernos la independencia, eh, la restauración de la república, la restauración de la independencia en la República Dominicana, se cumplía el primer año de este gobierno del de presidente Luis Abinader. Si usted le pregunta a alguien del PLD, cómo ha sido este primer año de gestión le va a decir que es desastrosa, como dijo un dirigente local del PLD cuando le, se le preguntaba de esto. Desastroso este gobierno y si usted le pregunta a un miembro del PRM va a decirle lo que nos dijo Siquión Eje de las Rosas, que catalogó como transparente y exitoso el primer año de mandato del presidente Luis Abinader vamos a escuchar lo que dijo Siquio Todas las adversidades pandemia eh, un primer año prácticamente cerrado el país son muchos los logros eh, que se han logrado porque hay una franca recuperación de la economía y todos los departamentos, eh, tomando en cuenta la parte humana, comenzando por la salud, eh, ahora mismo en la República Dominicana, en los países de principalía que están eh, dando un paso firme para erradicar la pandemia. Entonces, eh, Estamos haciendo un gobierno totalmente transparente y se está persiguiendo la corrupción. Pero nada de eso, pandemia ni todas las actividades, no han parado. La cantidad de obras que a través de obras públicas, los distintos departamentos y todo lo que se está planificando para, como por ejemplo aquí, se van a construir 128 viviendas para la gente del barrio Azul. Ahora mismo aquí en San Francisco de Macorís se están asfaltando todos los barrios. Y aparte de eso vamos a venir ahora con hacer y contener a través de obras públicas y el ayuntamiento. Entonces, eh, estamos trabajando, planificado para el desarrollo del país. Estamos creando la posibilidad de, de crear nuevos empleos a pesar de la pandemia. Es decir, que hemos logrado mucho a pesar de todo ahora. Las adversidades son adversidades. Cuando llega un fenómeno, cuando llega una fiebre porcina, eso no lo teníamos en el programa, pero hay que enfrentarlo y lo estamos enfrentando. Tanto el jueves como el viernes nosotros tratamos de hacer ...un balance de lo que fue este primer año de gestión del presidente Luis Abinader...